de venta de Supergiro a todos los operadores por montos igual o superior a cinco mil pesos participas en los sorteos semanales de smartphone tablets y parlantes consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co y se han detenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la noche de hoy veamos nuestra primera balota tenemos la número 5 en la segunda balota tenemos la número 9 en nuestra tercera balota tenemos la número 7. Y en la cuarta y última balota tenemos la número 6. 5976. 59.76 es el número ganador en esta noche del 11 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de Villanueva en el departamento de Bolívar. En Supergiros estamos felices entregando premios. Cayó, paga más y super...